Hola a todos, ¿qué tal? Yo, muy bien. El vídeo de hoy trata sobre Halloween. Bueno, sería o Halloween, o otoño o octubre. Las hojas. Empezamos. Entonces, por ejemplo, teníamos, bueno, hojas sería de árbol y hoja, o árbol y hoja. Botas, por ejemplo, de lluvia, o paraguas, bufanda, frío. Luego tenemos, por ejemplo, calabaza, disfraz, castillo o mansión, que sería casa grande, de lujo, encantada, de magia. Por ejemplo, monstruo o zombie, demonio, bruja, luna llena, sería de luna llena, gato, gato. Negro, ¿os acordáis que negro era así? Y gato. Por ejemplo, murciélago. O vampiro. Eh, tenemos niños jugando. Dulces. Y eso sería todo. Gracias. Adiós.